Buenas, aquí os voy a presentar una modificación del ejercicio de diseño de tres columnas. En este caso vamos a cambiar el eh, ancho del menú de continuo principal y de lateral, que son los tres elementos que flotan dentro de la misma línea entre comillas. Y también vamos a hacer una asociación diferente de las cajas que van a identificar cada una de las áreas de la página vamos a los scripts como siempre os recuerdo una carpeta para cada ejercicio o para cada proyecto donde pongamos el documento html y la css normalmente la css va en una subcarpeta por aquí tenemos el link a la hoja de estilo, hr css, su carpeta, estilo layout principal. En este caso, vuelvo a decir, siempre tengo la costumbre de crear un div contenedor, pero ahora vamos a crear un div principal que agrupe a menú, a contenido y a lateral. Es decir, puede que me interese en un momento dado que haya propiedades sean para eh, menú contenido y la es decir propiedades comunes para estas tres cajas por eso se crea un div id principal de acuerdo vamos a la css en este caso es muy similar a la css del layout de tres columnas de ejercicio anterior de acuerdo bien Aquí vemos que en principal tengo comentada una línea. Esto es un truco en un momento dado para indicarle el valor que yo quiera. Es decir, imaginaros que a mí me interesa en un momento dado que todos los elementos dentro de él es lo que he considerado principal, menú contenido lateral, cambie en la altura. Por eso he creado esta línea que la descomento, le pongo un valor y entonces estaría por encima de las otras dos. ¿De acuerdo? Crearía un div para la caja principal y luego con una determinada altura y el resto de nuevo contenido y lateral con otra determinada altura. ¿De acuerdo? Como es lógico, fijaros que... De nuevo tengo que repartir, entre comillas, repartir o distribuir el 100% entre estos tres elementos que están en la misma línea y que flotan de nuevo a la izquierda. De acuerdo, estos tres elementos los he repartido o he distribuido el 100% con un 65% al contenido central. Eh, al menú le da un 15% y al lateral le da un 20% ¿de acuerdo? he cambiado los colores y una vez que he metido estos tres elementos que flotan a la izquierda el pie ya no quiero que flote con ellos por lo tanto tengo que romper el flotamiento ¿cómo rompo el flotamiento? vuelvo a recordar con Clear Boot ¿De acuerdo? Y con esto he terminado la explicación de esta variación del menú, perdón, del layout de tres columnas.